Bueno esta es la solución a el ejemplo de la clase 22 en donde nos pide tomar el ejercicio anterior donde teníamos un array dinámico de estructuras del tipo person y ahora nos pide eh, modificarlo para no crear un array de personas sino de punteros a estructuras person. Es decir que por un lado vamos a crear las estructuras persona o persona en forma dinámica y vamos a tener un array de punteros a esos espacios de memoria que vamos a ir reservando cada vez que ingresemos una persona esa es la diferencia con respecto a el ejercicio anterior donde usábamos un array que ya era de estructuras, es decir, que cada item del array ocupaba el espacio que ocupa cada estructura en este caso el array va a ser solo de punteros, es decir, que cada item del array va a ocupar 4 bytes si estamos en 32 bits y eh, va a apuntar a un espacio de memoria que vamos a generar en forma dinámica y que va a tener el tamaño de una estructura del tipo person esa es la diferencia que vamos a cambiar entre eh, el ejercicio anterior y este que vamos a hacer ahora bien, para ello tenemos que hacer pequeñas modificaciones en nuestro programa ya habíamos dejado de usar el array estático y ahora estábamos haciendo un array dinámico pero este array es de eh, este tipo de dato person ahora el array que tenemos que hacer no va a ser de ese tipo de datos sino del de tipo de dato person asterisco es decir que donde antes decía person ahora vamos a poner person asterisco el asterisco que ya teníamos y el nombre de la variable es decir que nos terminan quedando dos asteriscos por el simple hecho de que esto es un puntero a un array en donde los ítems del array son punteros del tipo person por esa razón nos quedó el doble asterisco si simplemente seguimos la regla de decir este es el tipo de dato y ponemos un asterisco para poder construir el array ahora el tipo de dato es este con el asterisco inclusive y este asterisco que nos queda de este lado es para poder tener el array y que esto sea el puntero de la primera posición de ese array es decir que simplemente vamos a modificar ese asterisco de más que nos apareció vamos a comentar la de arriba y en este caso vamos a generar un espacio de memoria que va a ser para guardar estos ítems estos ítems que tenemos acá es decir que cada ítem no va a ocupar más el espacio que ocupa la estructura sino el espacio que ocupa un puntero nosotros acá en esta cuenta teníamos que en esta variable teníamos la cantidad de ítems y el size of de person nos indicaba la cantidad de bytes que tenía la estructura, pero ahora yo quiero la cantidad de bytes de los punteros de esa estructura por lo que en el sizeOf, en vez de poner person, ponemos person asterisco como tipo de dato eso nos va a terminar devolviendo el tamaño del puntero y no el tamaño de la estructura, la estructura puede tener 100 bytes y el puntero va a tener 4 al igual que un puntero a un int o un puntero a un char o cualquier puntero esas son las diferencias entre el ejercicio anterior y este este mismo cambio lo tenemos que hacer en eh, el realoc ¿sí? exactamente igual acá nos falta otro asterisco y en el sizeof otro asterisco para que cuando crezca y tengamos más ítems vamos a tener más ítems de punteros y no ítems de estructuras Bien, la otra diferencia es que al tener punteros en el array, nosotros ya no podemos guardar siempre la misma posición P para empezar esto estaría mal porque ahora el array es de punteros y no de estructuras por lo que esta igualación no es correcta y deberíamos hacer esta igualación pasándole la dirección de memoria de P esto parecería ser correcto pero tiene una pequeña eh, desventaja o problema que es que este sería P y sería uno solo es una sola variable que nosotros construimos si nosotros copiamos la dirección de memoria a todos los ítems cuando se modifica una en realidad estoy modificando todas, es decir, todos los ítems de la red apuntan a la misma dirección la dirección acá no va a cambiar por lo que esto no es correcto y en realidad tenemos que construir un nuevo espacio de memoria P para cada persona que queremos ingresar por lo que esta definición de P no es más correcta y tenemos que tener un espacio dinámico que le vamos a pedir al sistema con malloc para generar esta estructura P para cada ítem de la lista, es decir este otro ítem va a tener otro espacio de memoria y este otro va a tener otro espacio de memoria, bien, es decir que ese person P se va a transformar en person asterisco P ya que ahora va a ser un puntero y lo vamos a Vamos a pedir el espacio de memoria con malloc. Casteamos el tipo de dato y utilizamos malloc. Y aquí sí, el sizeof va a ser de el espacio de la estructura completa. Por lo que ponemos person, para que podamos reservar la cantidad de bytes igual a la estructura. Entonces reservamos en forma dinámica la estructura. Aquí la llenamos con los datos y copiamos esa dirección a el al array. Una vez que hacemos eso, tenemos que generar otro espacio de memoria para el siguiente P si no, vamos a escribir siempre en el mismo, por lo que vamos a repetir esto acá abajo, después de que ya lo copiamos al array. Esto nos va a crear otro espacio de memoria P va a apuntar al siguiente espacio de memoria y aquí lo vamos a volver a llenar a ese nuevo espacio de memoria con los datos que ingrese el usuario. En el caso de que se ingrese salir, ese espacio de memoria tiene que ser liberado. Por lo que cuando salimos del while, vamos a hacer un free P para liberar ese espacio de memoria, ese último espacio de memoria que no quedó en el array. Porque si se ingresó salir, el espacio de memoria se creó acá. Acá se ingresó salir y se salió. Y ese P no quedó guardado en ningún lado, sino queda desreferenciado y ese espacio de memoria no se libera nunca. Una vez que. Eh terminó este bucle y tenemos en el array todas las direcciones de memoria de todos estos mallocs que fuimos haciendo más el del, el del comienzo podemos imprimirlos ahora para imprimirlos como el array ya es de punteros este ampersand no lo tenemos que poner para pasarle los punteros a las estructuras así que eso lo quitamos y ya estaríamos en condiciones de imprimir todas las personas ingresadas lo que nos falta hacer ahora es liberarlas así que podemos repetir este bucle y cambiar esta función por free para librar todas las personas que quedaron en el array bien, si compilamos y ejecutamos esto tiene que funcionar igual que antes juan 22 carlos 33 me quedé sin espacio seguimos ingresando hasta que ponemos salir bien, ¿cuál es el problema que tuvimos ahí? aparentemente todos los nombres dicen salió bien eso se debe a que p ya es una un puntero por lo que en todos los lugares donde estamos poniendo ampersand p está mal tenemos que poner directamente p ¿sí? ya que p es un puntero ya es la dirección de memoria, yo quiero guardar la dirección de memoria en el array y acá tengo que pasar como argumento la dirección de memoria de la estructura como p ya es la dirección de memoria esos dos ampersand estaban mal si volvemos a probar el ejercicio compilamos y ejecutamos ahora debería funcionar bien carlos 23 y pedro 24 ponemos salir y ahora tenemos correctamente la lista.